Hola, soy el arquitecto Paul, residente de obra del edificio multifamiliar Neo 18. Esta semana se han venido ejecutando partidas de albañilería en los pisos 9 y 10. En el piso 9 ya se tiene un avance del 75%. En las partidas de tarrajeo se han venido ejecutando en los pisos 6 y en el piso 5. En el piso 6 ya se tiene un avance del 85%. En el primer piso se dio inicio a las partidas de pintura. Esta semana ya se están ejecutando el blanqueamiento de todo ese piso. Además se tiene programado el vaciado de la losa del piso 13. Les invito a mantenerse informados de todos los avances de obra en nuestras redes sociales.